Buenos días, <ríe> buenos días mi gente. Buen buena tardes, de Juan Pablo. Hoy que voy a hacer, voy a hacer un circuito pequeñito. Solamente necesitamos una banda elástica y este, y este aparato aquí que lo encontramos en cualquier parque. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer un circuito peque, pequeño, pequeño. Vamos a, a trabajar un poquito, un poquito la, las piernas, vamos a trabajar los brazos y el abdomen. Ok, <ríe> ya estoy caliente porque le digo... Una vuelta a este parque, guarda 400, eh, 4 kilómetros, 300 metros. Estoy ya, estoy ya un poquito como decimos, allá en Colombia. Estoy ya reventado. Pero no, no, no. No se puede parar. Ok. Vamos a utilizar, eh, vamos a utilizar este circuito eh, que vamos a trabajar hoy. Los vamos a trabajar hoy los brazos. Las spa, los hombros y vamos a trabajar un poquito. La, eh, aunque el abdomen, el abdomen. ¿Qué, ¿Qué necesitamos? Necesitamos una banda elástica. Ok, esta banda elástica hay de diferentes colores. Yo utilizo esta roja, esta roja. Voy a hacer la demostración. Aquí esta roja. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Vamos a trabajar los isquiotibiales la parte posterior de, de nuestra pierna. Ok, ¿cuánto vamos a, vamos a hacer? Vamos a hacer 15 para iniciar. 15, 15, 15, 15. Ok, la, la postura, la postura de la. Desde la, de la espalda 1 rodilla, rodilla, rodilla se permanece inquieta. en quieta en 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 en 15, perfecto. Ahora, ahora, ahora vamos a continuamos, continuamos. No nos paramos. Vamos a trabajar un poquito los hombros, los hombros más lo que vamos a hacer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, ayúdate con el abdomen. 11, 1 más, 1 más, 12. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 10, vamos a hacer 10 en italiano. Vamos a hacer 10 escuates, 10, pero con salto, con salto. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, perfecto, perfecto, esto lo voy a repetir solamente dos veces, dos veces, así se hace un circuito muy, muy, muy fácil de hacer cuando estemos en el parque, ok, ok, vamos a utilizar esto, el columpio de los niños, vamos a hacer 10 flexiones, 10 flexiones o, o 10 velitas, 10 piegamentos en italiano Vamos a hacer 10, 10, solamente 10, 10 10. Meto acá, meto acá los pies, meto acá los pies, muy bien Vamos a hacer 10, 10, 10, 10 sencillos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ahora, abdomen 1, cosí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, perfecto, perfecto. Estos ejercicios te ayudarán a estar siempre en forma, de una manera eh, rápida, rápida. Después de la, que tú eh, hagas el, el trote o en italiano la corta, te ayudan bien. Ejercicios útiles y prácticos con la cuerda, con la cuerda, con elástico. Repósate. Repósate. E iniciamos nuevamente nuevamente prendo un gocho de aire aire y se va. se va se va se va se va prendo la cuerda abro los hombros los pies más anchos a la medida de los hombros okay cojo la cuerda cojo la cuerda se va uno dos mira la postura tres cuatro cinco seis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perfecto, perfecto, ahora vamos, vamos con, con los hombros, con los hombros, ok, Puedo coger una cuenta más, más, más fuerte, la negra. o la Porque okay, ahí se va. 1. Vamos a hacer 12. 3. 2. 3. Flexiona la rodilla. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 2 más, 2 más, 2 más 11 12 Perfecto, perfecto, perfecto uh. Ejercicios prácticos y útiles Desde la casa, desde, desde, desde el parque donde me encuentro, del parque 3 en Milano ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Que no me acuerdo Sigue eh, Squash Jan, Squash Jan, sentadilla con salto Ok, echando 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos más, dos más, una más, una más, Ok, perfecto, perfecto, estamos finalizando nuestro ejercicio con elástico al parco de tren. muy bien, muy bien, dos ejercicios y terminamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú no mola más, tú no mola más, Perfecto. ¿Cuál continua? Diez. Diez presiones. Diez. Vamos a modificar algo. Vamos a modificar algo. Vamos a modificar. Diez. Vamos a hacer esto. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A tome. Uno. Dos. 4 5 3 8 9 10 5 más. 1 2 3 4 5 Muy bien, con el día de hoy hemos terminado Debe de continuar así, activo y, y muy... Y muy fuerte para los próximos entrenamientos. De corazón, Juan Pablo. ¡Ah! No te olvides de hacer estiramiento. Todo lo que haces hoy, mañana se verá. ¡Pum!